Hola, buenos días eh, a todos y todas. Eh, bienvenidos a este segundo seminario de, que tratará sobre el proyecto de transformación digital y programa eh, de brecha digital. Como sabéis, estaremos aproximadamente una hora, hora y diez más o menos, trataremos diferentes temas y eh, al final del seminario, bueno, si tenéis dudas, preguntas o inquietudes, pues nos las podéis trasladar a través de, de las preguntas y respuestas que, que os aparecerán en la pantalla en la parte de abajo. Además, mis compañeros bueno, irán poniendo en el chat y demás eh, bueno, diferentes eh, informaciones y nada, deciros que, que comenzaremos eh, haciendo, explicando un, el proyecto de transformación digital y el mapa de iniciativas de, del movimiento asociativo y, y bueno, y la priorización de las mismas y después tendremos a diferentes compañeros explicando varias experiencias. Primero empezará eh, Pedro el Río, con plena en datos, después eh, bueno, explicaré yo también el programa de formación y brecha digital para continuar con Valentina Lara, que explicará el uso de herramientas para la mejora en las comunicaciones y CRM. Y por último, cerrará el seminario con la, red, con la presentación de la red T-Digital Castilla y León eh, a través de, de, Eva, de Eva Martín. Entonces, nada, sin más, vamos a, a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con, con el proyecto de transformación digital. Bueno, pues eh, es un tema o es un contenido bastante tedioso, entiendo, para muchos de vosotros, ya que suelen ser, bueno, suelen ser contenidos que, que trascienden un poco ¿no? en nuestro día a día, pero como sabéis, eh, bueno, se hace necesario y obligatorio el conocimiento y por lo menos el, el saber ¿no? qué que tenemos y qué podemos, qué podemos hacer, ¿no? o, o qué planteamientos y qué líneas y qué iniciativas desde, desde plena inclusión se van a poner en juego y vamos a empezar a, a utilizar en breve. Eh, entonces, bueno, vamos, vamos a ver un poco, a ver si me deja... Vale, vamos a ver una introducción, una breve introducción, eh, el diagnóstico, es decir, de dónde venimos, qué objetivos son los que tiene este, este proyecto de transformación digital, el mapa de iniciativas que, que tiene el plan, que como veréis es muy ambicioso, y la priorización de, del plan a, a corto y medio plazo. Bueno, en primer lugar, eh, un diagnóstico. ¿De dónde venimos? Bueno, pues comentaros que, que no partimos, ¿no? no partimos de cero, sino que, que previo a, a la confección del plan de transformación digital se ha hecho un diagnóstico en el cual se han realizado entrevistas con diferentes áreas, ¿no? en áreas y territorios, en el cual pues, han participado voluntarios, han participado personas con discapacidad, familiares, eh, equipos de comunicación de diferentes organizaciones. También eh, áreas o empresas colaboradoras externas a plena inclusión, eh, bueno áreas dependientes de gerencia, etc. Mm, luego hemos realizado sesiones con expertos. Muchos de vosotros eh, recordaréis que durante el 2021 eh, pues hemos realizado la introducción a, a digital, ¿no? que es todo esto de digital. Eh, también hicimos eh, un seminario de tecnologías exponenciales, no el uso de las tecnologías y cómo eh, se pueden aplicar en diferentes ámbitos. Hemos visto temas de plataformas de innovación, hemos visto temas de marketing digital y CRM. También tuvimos una sesión con expertos sobre temas de, ciber, de ciberseguridad. Eh, y luego hemos realizado algunos casos de estudio ¿no? con Cruz Roja y luego éxitos y fracasos ¿no? en temas de transformación digital. Es decir, no, no siempre ¿no? son todo grandes éxitos y todo es maravilloso, sino que a veces también bueno, hay errores eh, que te dan una visión ¿no? y te dan también un aprendizaje para, para el futuro. Creo que esta parte además es, es muy importante. Luego veremos que hay una de las iniciativas ¿no? que, que, que va en línea de, de tener un, una red Precisamente es, es para esto, no solamente para los éxitos, sino para también poder compartir ¿no? fracasos y tener cuidado, ya que, de, que el tema digital es, es complejo y a veces eh, son proyectos muy ambiciosos con un coste elevado y bueno, hay que tener especial cuidado. Luego, por otro lado, hemos tenido también, hemos realizado diferentes talleres. Como sabéis, se realizó un taller de alineamiento estratégico con, las, con, con diferentes organizaciones del movimiento asociativo, eh, de alineamiento de proyectos también, eh, de modelo de gobierno. También vemos que hay una iniciativa ya que, bueno, es complejo, ¿no? El, el despliegue de un plan de digital siempre tiene sus, sus dificultades y, y es importante hacer un buen seguimiento para que no se nos desvíen ni los proyectos eh, ni a nivel económico ni a nivel de tiempos y que realmente sea lo que, lo que la organización necesita. Y, eh, bueno, también tuvimos un taller de impulso del CRM. Esto es más de la parte de confederación, aunque al final revierte ¿no? en todas las organizaciones ya que realizamos comunicaciones a, a todo nuestro movimiento asociativo y eh, bueno todo este, todo este plan ha estado seguido por un equipo operativo y un grupo motor ¿vale? que, que han ido validando pues, las diferentes iniciativas que, que ahora veremos. Bueno, ¿qué objetivos? Tiene objetivos estratégicos del plan. Bueno, pues tiene cuatro grandes objetivos. Tiene, eh, por un lado, eh, convertirnos en un movimiento plenamente digital. ¿Qué significa esto ¿no? de plenamente digital? Bueno, pues significa ser capaces de identificar eh, qué tecnologías eh, podemos poner al servicio de nuestros programas, proyectos, de nuestros servicios para mejorar, ¿no? para poder realizar una mejora de los mismos, que sean. Eh, eh, bueno, que llegar de una manera más, más fácil y más sostenible ¿no? a, a, las diferentes, a los diferentes objetivos que nos, plante, que nos planteemos y poco a poco convertirnos en organizaciones mucho más digitales. Eh, bueno, en otros, en otros ámbitos el mundo empresarial está mucho más digitalizado, pero las ONGs no podemos obviamente quedarnos atrás y en la medida de lo posible pues tenemos que eh, ir en ese mismo camino. Es cierto que, hay, que depende, ¿no? hay organizaciones muy avanzadas en temas digital, hay organizaciones mmm, que están pues, mucho menos avanzadas, pero sí que tenemos que ser capaces de adecuar ¿no? las, las realidades de cada, de cada organización y sobre todo que nadie se quede atrás. Pero poco a poco, entre todos, ¿no? llegar a ser, a hacer un movimiento pues, eh, lo más digital posible. No todo tampoco puede ser digital. Eh, bueno, en segundo lugar, eh, ser un referente, tanto interno como externo. ¿no? de y apostar por la difusión de, de lo que se realiza en el movimiento asociativo. Aquí tenemos mucha experiencia, es decir, yo creo que una de las cosas que caracteriza, que caracteriza nuestro movimiento asociativo precisamente es el, el compartir, ¿no? el ser solidario con otros y, y el no guardar nada para uno mismo. Entonces aquí es muy importante ¿no? toda la parte de realmente compartir conocimiento, eh, compartir lo que se está haciendo y en la medida de lo posible pues buscar sinergias para poder, para poder avanzar juntos. ¿Vale? En tercer lugar, tendríamos toda la parte de canalizar la innovación en el movimiento asociativo, acercando valor a las familias y, y las personas. ¿Esto qué significa? Bueno, muchas veces, eh, sobre todo quizás a nivel de federaciones, confederación, eh, muchas de las líneas ¿no? de mejora y, y de inversión en temas de digital, Va muy enfocado a, a la mejora en los procesos, a la mejora en las propias organizaciones ¿no? y no podemos olvidarnos de que eh, hay que acercar ese valor ¿no? de, esa, de esa digitalización o de esa transformación a las familias y a las personas. Es decir, al final es el fin último, ¿no? Es quien tiene que revertir toda esta, todas estas mejoras a, a nivel tecnológico, tienen que revertir la mejora de la calidad de vida de las, de las personas y de las familias. Entonces, bueno, siempre tenemos que intentar buscar qué iniciativas se pueden desplegar y cómo van a impactar en la vida de las, de las personas y de las familias. Esto es muy importante. Eh, y por último... Bueno, eh, aumentar, ¿no? O sea, intentar buscar eh, servicios autogestionables y, y escalables. ¿Esto qué significa? Pues lo mismo, utilizar toda la parte de que, nos, que nos aporta hoy en día, ¿no? El, todo el tema de cloud, todo el tema de... Dentro de nuestro movimiento aso asociativo, además, ¿no? que hablamos antes de la generosidad, pues ver en qué medida eh, es, es, se puede reutilizar lo que otros hacen eh, las nuevas tecnologías y, y ahora mismo más en la nube nos permiten esa escalabilidad a bajo coste, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y es un poco pues, buscar servicios que nosotros mismos podamos gestionar, es decir, que no dependamos de terceros para gestionarlos e intentar un poco incorporarlo dentro del movimiento asociativo. Aunque sea a través de la búsqueda de sinergias, porque si no, como comentaba antes, ¿no? Son normalmente desarrollos caros, eh, soportes caros, bueno, pues ver un poco cómo podemos hacer esa escalabilidad realmente, eh, o sea, y realmente que sea sostenible, que sean servicios sostenibles. ¿Qué vamos a ver? Bueno, el mapa de iniciativas. Aquí os presento algunas de las iniciativas que, que surgieron, ¿no? Después de nuestro análisis de, de mapa digital y demás... Eh, surgieron iniciativas en siete ámbitos diferentes. Tenemos eh, iniciativas a nivel de organización, iniciativas que directamente son tecnología, eh, iniciativas dentro del capítulo de servicios digitales, bueno como veis de formación, datos, innovación, comunicación. Ahora vamos a ver brevemente algunas de estas iniciativas que, que han surgido ¿no? y también la priorización de las mismas como comentábamos antes, es imposible. O sea, un plan digital al final, además, es algo, la transformación digital es algo muy cambiante. Eh, toda la parte tecnológica está en nuestro, en nuestro día a día y va cambiando. Es decir, van saliendo cosas nuevas, eh, cada día ¿no? Nuestros, nuestras prioridades eh, pueden, pueden cambiar y, o salir nuevas oportunidades que, que nos hagan mirar para un lado o para otro. Sí que hay unos, unos irrenunciables, ¿no? que cualquier organización debe de intentar conseguir pues a nivel colaborativo, a nivel de algunos servicios digitalizados y demás, pero son realidades muy cambiantes. Entonces, bueno de, como veis, dentro del capítulo de organización tenemos como el modelo de gobierno que va muy enlazado ¿no? con la oficina de impulso. ¿Qué significa? Bueno, pues que es necesario eh, tener... Eh, eh, estructuras o, o tener equipos que sean capaces ¿no? de gobernar todo esto, es decir, saber, ser capaces de conocer qué estamos haciendo, en qué punto estamos, si lo que se está haciendo me vale o no y ser capaces de impulsar aquello que se haga, ya que como sabéis, y eh, os comentaba, tiene un, un esfuerzo ¿no? detrás importante, pues que cale en todo el movimiento asociativo, es decir, hay que intentar a través de un impulso, la oficina de impulso o un grupo de digital, ser capaces de buscar esa capilaridad para llegar a todas las, las entidades del movimiento asociativo, a las personas y las familias, que no se queden ¿no? en, en nichos de, de, de las organizaciones y que sea algo mucho más compartido. Por otro lado, está el inventariado digital y tecnológico. Va un poco en la línea, ¿no? al final es reutilizar qué están haciendo otros, qué el conocimiento, qué puedo usar de lo que ya he hecho o pues para, para mi propia organización, para las personas, para las familias y tener un espacio ¿no? en el cual pueda encontrar eh, tanto a nivel de, de personas, ahora después vemos la iniciativa un poco más en profundidad, como de tecnologías para poderla utilizar. Y bueno, luego teníamos estructura y dimensionamiento de IT. ¿Qué ocurre? Que no contamos. Generalmente, las organizaciones del movimiento asociativo no cuentan con departamentos de, de IT y generalmente una de dos se externaliza o, bueno, en el momento que tenemos que afrontar un proyecto, pues eh, salimos eh, un poco, ¿no? salimos a la calle a ver, a ver qué nos encontramos y a ver cómo lo podemos llevar adelante. Bueno, pues entendemos que poco a poco habrá que incorporar a diferentes roles ¿no? para estar en, en, la, en, en la transformación digital. Hay que incorporar roles mucho más digitales o bien ser capaces de utilizar ¿no? una red que nos permita realmente eh, pues ese conocimiento. Ese conocimiento para poder salir hacia afuera y conocer muy bien a nivel tecnológico qué necesitamos y realmente qué es lo que más se adapta a nuestras necesidades. Luego tenemos, bueno, algunas, vamos a hacerlo muy por encima a nivel tecnológico. Esto, eh, cualquier iniciativa que tengáis dudas, que queráis conocer, luego al final dejaré mi correo y os podéis poner en contacto conmigo, lo podemos hablar o incluso si nos podéis hacer llegar, pues eh, nosotros estamos en esto, en esto, pues eh, sería muy interesante eh, como os decía, a nivel tecnológico bueno pues tenemos diferentes, diferentes eh, iniciativas como pueden ser eh, en nuestro caso evolución de funcionalidades de CRM para mejorar la relación con los diferentes grupos de, eh, de, los, los grupos de interés, eh, bueno migrar a mobile la experiencia de intranet, eh, web compartida, esto en lugar de web compartida nos está traduciendo en, en, en acuerdos a nivel de desarrollo eh, para nuestras federaciones y que puedan aplicar a un coste mucho me menor, eh, bueno, pues un diseño eh, similar al nuestro e incluso poderles dar el servicio de alojamiento en nuestro, en nuestro propio cloud para, para, eh, para en la medida de lo posible bueno, que sea el menor coste, ¿no? como decía antes. Eh, luego tendríamos la plataforma de formación a nivel de servicios digitales, tendríamos eh, bueno, toda la parte del voluntariado digital, eh, contenido web personalizado por usuario, atención personalizada inmediata, es decir, son que esto es a través de, de chatbots y demás. O sea, hay muchísimas, como hoy, muchísimas iniciativas que también muchas de ellas dependen ¿no? de, de que haya una financiación, lógicamente, detrás y se puedan llevar a cabo. Hay otras que, como os decía, son irrenunciables y necesitamos que el movimiento asociativo. Bueno, las, las, las podamos sacar para, para poder seguir avanzando en la línea de transformación digital. Luego, a nivel de formación, lógicamente es una de las, de los renunciables, que veremos que es una de las iniciativas prioritarias, ya que es necesario fomentar en las capacidades digitales, pero tanto a nivel profesional y en, de, en las herramientas que hemos desplegado, como en otras herramientas propias de las organizaciones, como a las personas con discapacidad en toda la parte ¿no? de brecha digital, de que nadie, ¿no? que nadie se, quede, se quede atrás. Y luego otro, otro de los irrenunciables es toda la parte de datos, que mi compañero explicará mejor, pero bueno, es necesario ¿no? toda la parte de tener una estrategia de datos donde podamos ¿no? eh, todos es, explotar esos datos y sacar información eh, estratégica para el movimiento asociativo eh, prácticamente en tiempo real, pues nos hace eh, muy muy muy importante a través de cuadros de indicadores, etc. Eh, hablamos también de innovación, ¿no? de cómo canalizamos la demanda en la innovación. Necesitamos buscar canales con nuestras organizaciones para realmente conocer la demanda y poder hacer proyectos eh, potentes de, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? con la escalabilidad que comentábamos antes y poderlo usar otros. Quizás un proyecto es muy interesante para organizaciones y desde confederaciones de una federación se puede llevar a cabo y después eh, compartirlo con el resto. ¿no? Entonces, bueno, es importante tener esa gestión de canalización de la demanda. Luego se hace muy importante también el tener una red de socios, es decir, al final necesitamos buscar voluntariado tecnológico, voluntariado digital, necesitamos, ¿no? Es, es como sabéis, ahora mismo es, es complicado porque la mayoría de organizaciones, bueno, están metidos en todo el tema de, de, de transformación digital de organizaciones y es difícil, es decir, eh, algunos perfiles pues, incorporar a plantillas, pero quizás, bueno, pues hay que buscar otras, otras formas ¿no? de colaboración. Y por último, bueno, Toda la parte de, de estrategias y difusión en cadena eh, a través de una red digital es muy importante, ¿no? El que se está haciendo y que se difunda y que se conozca, ¿no? Yo creo que muchas veces hacemos mucho, pero falta el conocer, ¿no? Y cómo puedo utilizarlo yo. Eh, jornadas de, de innovación o jornadas de transformación en las que podamos compartir, ¿no? Iniciativas de una manera distendida, bueno, pues toda esta parte es muy interesante. Como veis hay muchísimas, hay más iniciativas, eh, pero tenemos que también adecuarlo a, a, bueno, a, a lo que podemos hacer realmente. ¿Qué priorización? Bueno, aquí vamos a ver a continuación, esto se presenta en el equipo de gerentes y básicamente se han priorizado en seis, seis iniciativas, o seis líneas. Eh, la primera línea eh, sería la, eh, el impulsar la estrategia, ¿no? de, el impulso a la transformación sería la red de transformación digital. Esto básicamente con, es eh, conseguir ¿no? tener una red digital tanto a nivel eh, federaciones con federación, como luego a nivel de entidades, veremos el ejemplo de Castilla y León y cómo lo están aplicando con éxito en, en su federación y en su, en su territorio, ¿no? precisamente para todo el tema de la canalización de, de la demanda, es decir, aquí el colectivo beneficiado serían todos porque tendríamos mayor conocimiento ¿no? de las iniciativas que se están ejecutando, podríamos realizar ¿no? más seguimiento de proyectos y podríamos compartir. Aquí ya tenemos eh, bueno, experiencia en otros proyectos como el equipo Faro para el, para el plan estratégico, etcétera, pero sí que vemos que, en, que, es, que hay muchas redes, ¿no? Red de comunicación, red de accesibilidad, es decir, hay muchísimas, pero luego en la parte digital no tenemos redes estables de ningún tipo. Aquí se hace necesario ¿no? el, el saber qué estamos haciendo. Muchas veces, de hecho, la red digital... en prácticamente en un 70% son personas de la red de comunicación, que son los que están más pegados, pero sí que suelen, os, solemos ir más ¿no? hacia la parte de, del marketing, de los boletines, de las webs y no tanto quizás hacia la parte de la mejora de los procesos, de iniciativas, de personas, bueno pues ver cómo se puede mm, un poco traccionar, ¿no? tener toda esta parte y cómo lo podemos estructurar, ¿Vale? esta iniciativa iría en esa línea. Ya hemos creado o hemos buscado referente dentro de las federaciones, pero bueno, sería ampliarlo a, a mucha más gente o a, o a entidades o ver cómo con las federaciones podemos trabajar ¿no? esta línea. Por otro lado, como comentábamos antes, muy importante ¿no? la parte del inventariado digital y tecnológico, es decir, qué se está haciendo ya, tanto a nivel de, a nivel de, de éxitos como de fracasos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hemos hecho? Pues a lo mejor hay organizaciones que se han metido en un CRM, ¿no? Pues yo estoy en este CRM y tal, y después al, al, a la larga se han dado cuenta de que no necesitaban esa herramienta o de que esa herramienta eh, era demasiado costosa y han tenido que ir hacia otra. Bueno, pues si podemos aprender, ¿no? Y decir, uy, pues mi organización es como esta, a lo mejor no es esto lo que necesito, sino esto otro. O, o ese inventariado, ¿no? Oye, pues voy a hacer, eh, no sé, voy a desarrollar una herramienta que haga esto y ya existe. Pues vamos a intentar reutilizar, ¿no? Esto realmente forma parte de la gestión del conocimiento y sería necesario, ¿no? Pues qué herramientas, qué tecnologías, qué soluciones, incluso qué personas, ¿no? Eh, han realizado qué y que puedan ser personas de consulta para que me, puedan, pues que me puedan asesorar, me puedan ayudar, me puedan decir que sí, que no, aunque simplemente sea eso. Entonces, bueno, es muy importante. Aquí también sería, sería una herramienta, una plataforma en la cual... Eh, estarían representados todos, familias, personas, etc. ¿vale? Eh, bueno, muy importante el generar toda esta parte, ¿no? el análisis de organizaciones. Va, va quizás enlazado a las personas, a lo que veíamos antes. Tenemos que ser capaces ¿no? de, de identificar qué, y analizar qué procesos claves en las organizaciones. Eh, se les podría aplicar ¿no? eh, elementos de transformación o, o elementos digitales que mejorasen o que mejoren los procesos y que, eh, y que ya sí existan, es decir, qué puedo aplicar aquí para mejorar esto, qué puedo aplicar, ¿No? pero para ello se hace necesario hacer un análisis de, de las diferentes organizaciones, entiendo que a través de la red digital sí que se podría eh, y, y a través de determinados perfiles identificar qué procesos clave de las organizaciones son mejorables y cómo otros los han, los han mejorado para poder aplicarlos ¿vale? pero eh, cada organización como decíamos al principio es un mundo y no todos podemos ir a por todo eh, habrá organizaciones más pequeñas que quizás lo que necesiten sea simplemente una mejora en sus grupos colaborativos habrá organizaciones que ni siquiera tengan una web y lo que necesiten sea simplemente un desarrollo pequeño de su página web habrá organizaciones es decir pero es necesario ¿no? Ser, poder tener un sitio donde decir oye pues yo mira con esto de momento ¿no? o, o, o en este nivel eh, para mí sería suficiente durante este año entonces aquí sí que necesitaríamos pues identificar las organizaciones que son susceptibles de analizar ¿no? y qué procesos se pueden mejorar en las organizaciones eh, y muchas probablemente puedan utilizar eh, herramientas que ya existan o herramientas que se les pueda dar algún tipo de soporte para el despliegue. Eh, bueno, el kit de herramientas, en la misma línea, contamos ya con herramientas, es decir, contamos ya con conocimiento que se puede aplicar a otras organizaciones. ¿no? Pues tenemos un montón de herramientas como pueden ser eh, toda la parte de las escalas de calidad, plena en datos, eh, la red compartir, eh, o cuadros de mando que se están haciendo a través de herramientas que eh, pueden estar al servicio o se pueden acometer como nuevos desarrollos para... Para otros y, y ver, ¿no? Si es necesario conocer para poder después, nosotros desde, desde la red digital, ¿no? pues ofrecer esas soluciones o decir, oye, pues esto que ya se está usando, hacerlo aquí, ¿no? Toda la parte de digitalización de procesos, como es el sistema de calidad, etcétera. Eh, lo que decíamos, acuerdos con, con en algunos casos, con, con proveedores para que hagan precios diferentes ¿no? por, por pertenecer al movimiento y, y que puedan utilizar plantillas para, para web o incluso licencias. Eh, a través del proyecto de TechSoup o de otros proyectos ¿no? de, que, nos, que, que se donan, y, y quizás estamos buscando o estamos pagando por, por sistemas colaborativos o por cualquier otro sistema que ya existe, ¿no? pues bueno, tener un kit de herramientas eh, que podamos compartir, ¿no? que podamos decir, porque aquí hablamos de algunas que desde confederación o ¿no? desde las federaciones conocemos y controlamos, pero probablemente muchas entidades tengan herramientas o hayan desarrollado, que pueden poner al servicio de otros. Es decir, que se puede utilizar. ¿no? Cuando hablamos a veces de cuadros de mando o cuadros de seguimiento eh, o, o business intelligence o cosas de este tipo, parece que estamos hablando de, de, no sé, de herramientas inalcanzables para las ONGs, pero en realidad, tanto a nivel de licenciamiento como a nivel eh, estructura o arquitectura, son herramientas totalmente a las que podemos ir. Otra cosa es el conocimiento para el despliegue de esas herramientas. Por eso decía que a través de esa red sí que se puede facilitar en muchos casos un despliegue con un coste que no sea elevado, que sea probablemente muy bajo, menos de lo que creemos, porque las licencias de muchos productos ya las tenemos o están al servicio ¿vale? de, de las ONGs o de, o de alguna de nuestras entidades, federaciones, etcétera. Bueno, pues reaprovechar toda esta parte ¿vale? del kit de herramientas. Otra parte muy importante, obviamente, es toda la parte ¿no? de del, lo que hablamos antes, fomentar. No nos vale solo poner herramientas y si luego nos falta, no, El, no somos capaces de, de, que, de controlar esas herramientas. Muchos de nosotros estamos ahora mismo de, eh, desplegando pues, herramientas eh, colaborativas, como puede ser Office 365, pero realmente detrás eh, es mucho más lo que nos puede ofrecer de lo que realmente controlamos. Es decir, se hace necesaria una formación en, en cualquier herramienta que despleguemos, eh, tanto mínima, ¿no? de decir porque igual estamos a veces infrautilizando las herramientas o las estamos eh, nos estamos sacando todo el partido que les podemos sacar, o directamente las desechamos por no conocerlas ¿no? Y, y creo que es necesario. Tanto en herramientas que ya existen como en herramientas eh, pues de otro tipo, como podemos hablar de plena en datos, de tema de, de explotación de la información, etc. Y por otro lado se hace muy importante, eso sería la parte de competencias eh, para profesionales y demás en el uso de herramientas. Pero por otro lado se hace muy importante la disminución en brecha digital. ¿vale? Luego vamos a ver un curso para personas con discapacidad intelectual muy básico pero que permite dar un primer paso ¿no? en toda esta parte de formación en, en brecha digital para personas con discapacidad. Bueno, pues aquí la idea es generar itinerarios. Itinerarios, eh, pues eh, si es datos, pues mira, tienes estos tres módulos que te van a ayudar ¿no? en el despliegue de esto, muy, muy cerraditos, pero que podamos ¿no? ser capaces de, de formar a, a profesionales en diferentes, en diferentes herramientas. Eh, bueno, aquí que, ten que tendríamos eh, también se hace muy importante el plan, toda la parte de plan en materia de ciberseguridad. Aquí, lo que la iniciativa que se plantea desde, desde plena inclusión es hacer algún tipo de, de autoevaluación y plan de mejora. Es decir, no se pretende ¿no? en cada organización ser capaz de entrar en profundidad porque para eso hay expertos en ciberseguridad si es que necesitamos o tratamos con, con datos ¿no? de, de carácter alto o lo que sea, pero sí que asegurar unos mínimos, es decir, hay unos mínimos que son el, que, que son sí o sí tenemos que cumplir y cada vez más, ¿no? cada vez como sabéis hay más ataques, etcétera Y bueno, tenemos que ser capaces de si realmente lo que hacemos está bien hecho o por lo menos eh, si lo que estamos haciendo ¿no? va en línea con lo que deberíamos hacer pues a nivel de, de dispositivos, a nivel de copias de seguridad, a nivel de antivirus, a nivel de, de muchos sistemas que cada vez más ¿no? eh, es necesario poner. Nosotros hace poco, hace una semana, no sé si, bueno, tuvimos un ataque de, de ransomware en la intranet y encriptaron absolutamente todo, no, con un pago posterior en bitcoins, bueno, todo esto. Al final, cuando llegas a una situación de este tipo, eh, tanto policía como guardia civil, no hay solución, es decir, en, en no pueden hacer nada más allá de intentar ¿no? eh, a través de red.es y demás eh, buscar y desencriptar, pero se hace muy tedioso, muy complicado y, y en la mayoría de los casos no funciona. Entonces, pues evitar, ¿no? decir, bueno, pues tengo copias, eh, estoy seguro porque se está haciendo lo que, lo que se debe de hacer. Y, bueno, va a ser el menor de los daños el que me pueden llegar a hacer. Y esto está a la orden del día, ¿vale? Pues, bueno, pues ser capaces de, de analizar un, unos mínimos y, y también con la información, ¿no? Que manejamos, pues quién se la lleva, quién no. Y aquí, pues una herramienta de autoanálisis en materia de ciberseguridad y luego tener un plan mínimo de ciberseguridad a, a través de la plataforma de formación para asegurarnos que, bueno, pues que cumplimos con lo que tenemos que cumplir, ¿vale? Y bueno, estas son algunas de las iniciativas. Ahora después vamos a ver eh, alguna de ellas en más profundidad y como veréis poniéndole cara ¿vale? a estas iniciativas. Eh... Que no, no, no solo es teoría, ¿no? como nos ocurre muchas veces, sino que bueno, algunas ya se han llevado a cabo, ya se están llevando a cabo y veremos que las podemos utilizar o que son, son para todos. Es decir, no es, no es algo que se lanza desde aquí, sino que cualquiera de vosotros podéis acceder, se pueden utilizar y, y, y veréis cómo, cómo revierten en la mejora ¿vale? de, de las organizaciones. Así que bueno, al final haremos eh, las preguntas que tengáis y ahora vamos a ver el, el siguiente punto. ¿Vale? que es Plena en Datos y Recopilación y Análisis. ¿vale? Nos lo va a mostrar Pedro del Río, que es responsable eh, de Plena en Datos, bueno, en este caso de este proyecto de muchas más cosas, en Plena Inclusión, la confederación. Así que, Pedro, si quieres... Vale, gracias, Rafa. Pues sí, eh, os voy a contar un poquito, eh, primero, cómo surgió Plena en Datos y luego vemos por encima la, la aplicación. Pues bueno, eh, Plena en Datos... Eh, surge pues para dar respuesta a un gran objetivo que tenía Plena Inclusión que era mejorar el impacto político y social de todo lo que hace, ¿no? Plena Inclusión tiene una estructura, un, una envergadura enorme dentro de lo que es el tercer sector y concretamente eh, el tercer sector de acción social y creemos que no sacamos suficiente partido de todo lo que hacemos y todos los pues, que formamos eh, Plena Inclusión, ¿no? Para que os hagáis una idea, el número de trabajadores de preinclusión que ronda los 48.000 pues es superior a la suma de Caritas eh, Cruz Roja y la 11, la Fundación 11. ¿no? O sea que es un, una envergadura muy grande y muchas veces eh, pues no hacemos valer todo lo que hacemos y todo lo que somos por, por falta de datos. ¿no? Igual nos ocurre con el número de voluntarios... Igual nos ocurre con tantas actividades que llevamos a cabo. ¿no? Entonces, en esa lógica de poder eh, tener una mayor influencia social y política, pues surge esta idea ¿no? de crear esta base de datos común que se llama Plan en Datos. ¿no? Entonces, eh, como cualquier base de datos, pues eh, inicialmente hubo un proceso eh, para definir lo que queríamos que, que fuera. Eh, una vez que que se definió esto, pues se, se elaboró eh, el aplicativo que es el que les voy a enseñar con el objeto de introducir los datos y, y por último mejorar. ¿no? O sea que sería un poco como el proceso ¿no? de, de definir de forma conjunta, medir y mejorar. ¿no? Entonces, en esta definición pues eh, tuvo en cuenta a todos los gerentes de, de las federaciones ¿no? de, de plena inclusión y eh, más entidades que durante un tiempo pudieron pudieron dar información ¿no? sobre lo que eh, pensaban que debía contener ¿no? esta base de datos. También deciros que está en una fase inicial en el que solamente mide qué es lo que hacemos, no, no cómo lo hacemos. ¿no? Creemos que eso sería como la segunda parte, pero de momento os voy a enseñar esta parte que es la que tenemos y que es la que ahora nos puede ayudar. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues esta sería un poco la, la base de datos. ¿no? Como veis, eh, tiene pues eh, no solamente datos de entidad, sino que también tiene indicadores, datos de calidad, documentos, eh, escalas de calidad de vida familiar. O sea, tiene varias, varias cosas. ¿no? Eh, se inició in, eh, como datos generales de la entidad y se han ido ampliando cosas. ¿no? Bueno, inicialmente eh, eh, estaba las escalas de vida familiar se aprovechó esta misma estructura para la ficha de datos de la entidad y luego ha ido aprovechando para otras cosas ¿no? como datos de calidad y, y demás. ¿no? Entonces, eh, al final, lo que, se ha cre lo que se ha querido crear es como un universo de datos que estuviera en un mismo sitio para poder relacionarlo. ¿no? Entonces, cuando una entidad eh, bueno, lo primero eh, configura pues, eh, el usuario y tal, lo siguiente que debe hacer es rellenar los datos. ¿no? Entonces, eh, la ficha de datos que se ha consensuado pues tiene estas matrices ¿no? generales. ¿no? Lo primero, pues quién rellena la, la ficha y el año. ¿no? Y luego, bueno, pues los datos generales de la entidad, ¿no? razón social, tipo de entidad, año de constitución, tal, tal, tal. Es importante datos eh, como, por ejemplo, tipo de la entidad, porque puede haber eh, no solamente asociaciones o fundaciones, sino también puede haber eh, entidades que tienen cierta relación con plena inclusión, aunque no son socias. Por ejemplo, una entidad puede tener eh, un centro especial de empleo que tiene su propio CIF y que es una entidad eh, con una personalidad jurídica diferente que también tiene un vínculo con Plena Inclusión, pero no es un vínculo de socios, sino que es un vínculo a través de una entidad que es Sociedad de Plena Inclusión y que es la la digamos como la que gobierna esta, este Centro Especial de Empleo. ¿no? Entonces, eh, también se incluirían a estas entidades y serían vinculadas, organizaciones vinculadas. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? de Cuando nos hemos puesto a... a a rellenar fichas nos hemos dado cuenta que no solamente hay eh, pues 950 entidades en plena inclusión sino que hay muchas más porque hay algunas que no son directamente socias pero sí que están totalmente vinculadas ¿no? con el movimiento ¿no? o sea que para empezar el primer dato que sale es que somos muchos más de mil ¿no? o sea que es un dato como bastante positivo y, y con el que no contábamos eh, para hacer incidencia ¿no? tampoco ni, ni social ni política ¿no? Después, eh, después de esta primera parte, pues tendríamos esta segunda matriz que tiene que ver con la información sobre las personas de la entidad. No tanto las personas que reciben eh, servicios, sino las personas que de alguna manera tienen eh, una relación eh, de socio o de miembros del órgano de gobierno de la entidad. ¿no? En caso de ser una asociación, sabéis que tienen socios y se rellenaría esta primera parte. Y en el resto de casos, sea asociación o fundación o lo que sea, pues se pondría aquí el, el número de miembros de la Junta Directiva o Patronato dividido por sexo y también si son familiares, si no son familiares o si son personas con discapacidad. ¿vale? Y ya nos ya tendríamos como esta primera eh, foto ¿no? de, de quién está al frente de la entidad, quiénes son los socios y quiénes son los miembros de la Junta Directiva o Patronato. ¿no? El tercer, la tercera matriz tiene que ver con las personas atendidas por la entidad. Entonces, en esta primera fila, eh, de forma general, eh, se pone a las personas que han sido atendidas durante el año. Pueden ser eh, participar en un servicio diario, como pueda ser una, un piso tutelado, o puede ser eh, pues un, una actividad muy puntual, como pueda ser un respiro o participar en un programa de ocio puntual ¿no? como un viaje ¿no? en todo caso si ha participado durante el año tendría que estar aquí, si tengo los datos por hombre y mujer separados, muchísimo mejor y si no pues lo pondríamos en sin segmentar ¿no? después ya que hemos puesto el, el dato general eh, intentaríamos dar más información sobre ese dato no, no solamente por sexo sino también por edad entonces, tendríamos eh, menos de 6 años, entre 6 y 18, más de 18 y menos de 44 y más de 45. ¿no? También un poco eh, son las etapas un poco vitales, no atención temprana, educación, eh, servicios sociales eh, en, en los que participa, ¿no? en la etapa, digamos, adulta, y más de 45 que en algunos casos hay como módulos de envejecimiento. ¿no? Y dentro de de esta separación ¿no? por etapa vital, pues tendríamos eh, la discapacidad que tiene la persona, no discapacidad intelectual si tiene TEA y aunque tenga discapacidad intelectual pero si tiene TEA sería la segunda fila para el cerebral funcionaría igual que TEA, si tiene para el cerebral estaría la tercera fila y otras discapacidades como puede ser ceguera o pueden ser, eh, bueno, pues otras discapacidades que a veces eh, pues encontramos en entre las personas que, que prestamos servicio ¿no? y el último sería eh, personas que tienen enfermedad mental y no tienen discapacidad intelectual, ¿no? que en algunas regiones de España por requerimiento de municipios y necesidad social pues se ha dado servicio a esta gente y también merece la pena eh, saber lo que estamos eh, haciendo, ¿no? entonces este dato tiene que coincidir lógicamente con el total ¿vale? y esto ya nos va a dar como, la, como una información muy detallada sobre las personas a las que atendemos ¿no? ¿y dónde atendemos a esas personas? pues eso lo hacemos en la, en la cuarta matriz ¿no? que tiene que ver con eh, los recursos que tenemos ¿vale? eh, aquí hay una lista eh, de los principales y hay tres campos eh, por si ahí no está contemplado ¿no? el recurso que tiene la entidad lo podría rellenar en estos tres ¿no? entonces eh, lo primero sería poner el número de recursos y cuenta la entidad, porque hay entidades que tienen un piso o tienen cinco ¿no? viviendas o, bueno, o tienen un colegio o varios. ¿no? Entonces, primero sería el número de recursos y luego las personas que tienen plaza en este recurso, eh, hombres y mujeres, sin segmentar. ¿no? En el caso de que eh, fueran plazas algunas de ellas públicas, financiadas por la administración pública, se pondría aquí el número de las que están financiadas. Puede ser que no haya ninguna que financie o puede ser que sea la mitad o puede que sea totalidad. ¿no? Lógicamente, las personas aquí que tienen plaza va a ser muy superior a las personas que tienen la entidad, ¿no? porque las plazas, eh, una persona suele ocupar eh, más de una plaza. ¿no? De hecho, los datos que tenemos ahora, que para que tengáis una idea, son en torno a, ya son más de 400 entidades las que han metido aquí sus datos, nos revelan que supera eh, dos eh, plazas las que tiene cada persona dos y pico eran ¿no? de, de los que hemos visto ¿no? eh, bueno pues eh, la última información que pedimos tiene que ver eh, también con una especie de resumen que tiene que ver con los familiares atendidos con el, la media de profesionales que tiene la entidad durante el año los profesionales que tienen discapacidad las personas eh, que la entidad acoge en prácticas o formación para completar un poco su periodo ¿no? formativo y los voluntarios. ¿vale? Nos parece que también son datos muy importantes. Y luego también los ingresos del último ejercicio a 31 de diciembre, eh, no tanto el importe exacto, sino en este rango ¿no? que hemos puesto aquí. Y también eh, queríamos tener el enlace de las cuentas anuales y la memoria de actividades en estos dos campos. Por último, el porcentaje de financiación tanto pública como privada. ¿Vale? Esto, esto sería como la última parte de esta matriz y la última matriz que sería la de observaciones por pues, si se quiere eh, completar eh, alguna información más de forma narrativa de lo que se ha puesto como números. ¿no? La idea de esto es que cada entidad haga una por año cuando ya ha cerrado sus cuentas y ha presentado su memoria de actividades porque ya tiene todos los datos ¿no? y como veis, eh, la mayor parte de los datos tiene que ver con todo el periodo anual, vale, aunque hay algunos de ellos, como por ejemplo los miembros de la junta directiva o patronato o socios, que es a 31 de diciembre, o el importe de, de ingresos también es a 31 de diciembre, o bueno, hay algunos que, o por ejemplo el número de, de profesionales pues tiene que ver con la media anual. ¿no? Esta explicación que he hecho un poco rápida, pues está todo aquí en este manual. ¿no? Si, si pincháis aquí y lo descargáis, pues os viene un manual con algunos ejemplos y con esto que os he contado. Y luego, aparte de, de, de esta información, eh, tendríamos pues, la posibilidad de, de solicitar eh, pues, eh, un informe. ¿vale? ese sería en formato PDF y ese sería en formato Excel. Este. En PDF sería como un resumen eh, de las principales magnitudes y su comparación con la federación y con los datos de... De, de toda la plena inclusión vale, voy a ver si podemos bueno, aunque este caso la verdad es que es un poco tontería porque es, era una ficha en blanco, pero bueno, para que veáis un poco la disposición de los datos y la información que, que presenta un segundo que va a tardar tardando un poquito en en cargar y el Excel tendría eh, toda la información en bruto la vale, información en bruto de, de la entidad todos los datos que he metido sin compararlo con nada vale absolutamente todos el pdf sería como un resumen de los de los principales datos y su comparación creo que lo veis ahora y bueno pues veis que es eh, pues no, no, no se ve pedro no se ve yo creo vale, que pues... compartir la pantalla quizás vale Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, pues veis aquí que hay como un pequeño resumen ¿no? de los principales datos y la comparación con la federación y eh, con todos los datos que hay de plena inclusión. Vale. Bueno, pues veis que en algunos de ellos es, eh, como vais a ver, la media, ¿vale? Y en otros puede ser eh, un dato distinto como la suma, depende un poco de, de, del dato, vale, o el promedio, vale, depende un poco de eso aparecen en en, en, la, en la memoria de bueno en la guía, perdón, del usuario, vale. Así que bueno, pues aquí aquí lo podéis ver, ¿no? La verdad es que el de Excel yo creo que no tiene mucho sentido porque son es un vuelco de los datos en en columnas, ¿no? eh, Al ser una base de datos bastante, con bastantes datos, pues es un poco eh, complicado a veces sacar conclusiones si no es un, una entidad que esté acostumbrada a manejar datos porque creo que superan los 100 campos, ¿vale? Porque al final eh, es una combinación de, de todos ellos, ¿no? Eh, y ahora estamos también desarrollando pues algún for, algún informe predefinido en Power BI para que pueda ser más útil para las federaciones, para las entidades y, y bueno, pues esta es un poco la, la idea de lo que queríamos contar de plan Datos. Vale, pues muchas gracias Pedro. Por la presentación. Nada, eh, completando un poco lo que comenta Pedro, ¿no? Al final, bueno, lo, lo importante, ¿no? Es, es ver que es una herramienta en la cual, a través de la colaboración ¿no? de todas las entidades, podemos sacar información. Y ponerla a, a disposición del movimiento asociativo, pues como eh, muy interesante, ¿no? Pues cuántos eh, servicios la, por comunidades autónomas, la, eh, la edad media, eh, qué servicio. No, o sea, te puede dar una información eh, realmente estratégica para el movimiento asociativo. Sí que se pondrán, ¿no? Decía a través de Power BI, es decir, a través de herramientas de, de analítica de datos, que simplemente. Eh, al final lo que comentaba, ¿no? para las ONGs tenemos acceso a estas herramientas eh, y teniendo los datos y la herramienta, bueno, pues la información es infinita, ¿no? y las posibilidades eh, tanto para nosotros como para las federaciones como para las entidades y poder hacer incidencia o simplemente a nivel estratégico para, para las organizaciones. Pero bueno, eh, es el primer paso, estamos en ello. Y como sabe como bueno como podéis ver, ya está la herramienta, ya se puede introducir información. De hecho, hay como eh, 300 y pico entidades que han, si no recuerdo mal, no estoy seguro, ¿no, Pedro? Unas 300 y pico entidades. Creo que hago más, 400, 400 ya hay. Sí, que han metido más. información. Sí. Y bueno, pues esa información ahora es cuando la vamos a empezar a explotar y a devolver ¿no? a través de federaciones, eh, pues eh, de, de qué, ¿no? de cómo va y, y para que veamos la utilidad realmente. Porque a veces sí que es cierto que metemos datos y demás y no sabemos muy bien ¿no? a, dónde, a dónde van. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, igual estamos a vuestra disposición y nada, gracias Pedro. Bueno, ahora vamos a ver eh, un poquito de formación y brecha digital, ¿vale? que os voy a compartir yo pantalla. Eh, a ver si me permite. Vale. Vale, bueno. Esta iniciativa, como sabéis y comentábamos antes, ¿no? sobre todo es eh, formación y brecha digital. Eh, bueno, para, En este caso vamos a hablar de algunas acciones que se van a cometer en 2022 sobre la parte de formación abierta y además eh, bueno, una novedad que hay ya para eh, formación en brecha digital para personas con discapacidad e intelectual. Como sabéis, en Plena Inclusión se impulsan, desde Plena Inclusión se impulsan eh, dos plataformas de formación, una sobre todo que da soporte a, a cursos tutorizados y a la parte de, de IRPF, eh, que es, como sabéis son cursos cerrados que se gestionan a través de, bueno, de esas subvenciones, y por otro lado tenemos una plataforma abierta en la cual hay diferentes eh, cursos, hay como 15 contenidos, si no recuerdo mal, o alguno más, eh, que son abiertos y cualquier persona eh, simplemente puede acceder, eh, tienen autorregistro que es el correo electrónico, nombre y apellidos y poco más y tiene acceso ¿vale? es importante bueno, destacar que lo que se va a intentar impulsar pues, son contenidos eh, en temas digitales y también contenidos en temas digitales para personas con discapacidad intelectual. Es decir, ahora mismo los contenidos que hay son eh, muy, muy nuestros, ¿no? de nuestro trabajo, pues apoyo conductual positivo, ética, etcétera Y sí que tenemos que empezar a abrir y ver cómo eh, coger otros contenidos o por lo menos incorporarlos de una manera que desde aquí se pueda acceder a esos otros contenidos. Entonces, bueno, eh, básicamente... Comentaros eh, que en esta parte lo que se está haciendo, bueno, por un lado son toda la parte de contenidos. Es, muy, eh, es importante entender que, que no solamente ¿no? la formación online eh, depende de cómo de bien se haga después los contenidos online. Es decir, nos encontramos muchos contenidos y muchas plataformas que a nosotros nos pasaba al principio, eh, que los contenidos básicamente son un listado de PDFs y un listado de, ¿no? de enlaces. Bueno, eh, hay muchas herramientas que nos permiten ¿no? que nos permiten generar contenido de mayor calidad para luego poderlo importar en diferentes plataformas de formación, bien en una propia que tengamos o bien en plataformas de, de terceros, pero, pero bueno, que sí que hay que adecuar ¿no? los contenidos a las plataformas para realmente que el usuario tenga una experiencia de, de formación online enriquecedora, que no vaya y diga, joder, pues me he chupado aquí 20 PDFs y menudo, menudo curso, ¿no? Y ahí tenemos que estar también las ONGs ¿no? y ser capaces de generar esos, esos contenidos mejorados. ¿no? Entonces, bueno, por un lado se están mejorando contenidos que vienen de atrás y que se están empezando, o, o ya hay algunos, ¿no? con un rediseño realmente muy, bueno, que está muy bien, eh, utilizando, ahí pongo, ¿no? Diferentes, eh, herramientas o plataformas de generación de contenido o de, de creación de contenidos, como puede ser toda la parte de RISE, Storyline o bueno, Scriba. ahora vemos que es este último que hemos hecho, incluso aquí también ¿no? tenemos algún acuerdo, hemos hablado ya con algunos proveedores que nos pueden facilitar ¿no? la generación de plantillas en lectura facilitada Realmente a nivel de contenido somos nosotros, de quien depende, pero sí que eh, pueden plantear pues, una tipografía, un determinado diseño que no permita meter más ¿no? de, de X líneas por, por diapositiva, es decir, que nos vayan una plantilla que se vaya adaptando a esas necesidades que, que tiene ¿no? la, la lectura fácil. Por otro lado, eh, la plataforma bueno, de abierta formación se está haciendo actualmente un rediseño para facilitar... Tanto la información que esté toda en la propia plataforma de los cursos, que no tengamos que navegar ¿no? entre webs para verla, sino que tengamos todo el contenido y mejore la usabilidad de, de toda esta parte ¿no? de, la, de la plataforma. Entendemos que de aquí a 15 días, 3 semanas aproximadamente estará ya a disposición de, de todos. ¿vale? Eh, bueno, además también vamos a sacar una aplicación móvil que estará en la, en, como sabéis, la, todos los cursos ahora mismo y la propia plataforma responsive, es decir, podemos a, a acceder desde el móvil y, y utilizarla, pero que, bueno, prácticamente la mayoría de la navegación ya se hace de teléfonos móviles, ¿no? es lo que tenemos a mano y bueno, aprovechas cualquier rato pues, para una formación o para... Lo que sea, y bueno, sí que todos los cursos se adaptan a dispositivo móvil, pero entendemos que es necesario también una aplicación que en un momento dado me pueda mandar una notificación, etcétera, o sea, utilizar eh, funcionalidades propias del teléfono móvil aplicadas a la, a la formación. ¿no? Bueno, pues vamos a, a crearla y entendemos que igual en un mes aproximadamente estará disponible y se accederá a través de ella, si se desea, a toda la, la oferta formativa de la, de la plataforma abierta. También entendemos que puede facilitar a las personas con discapacidad, el acceder a los cursos que vayamos poniendo de temas de brecha digital. Y por último, bueno, el diseño e implantación de, de un curso autoformativo de cinco módulos en lectura fácil. Este ha pasado toda la validación desde, a través del equipo validador de Castilla-La Mancha eh, y bueno viene eh, reutilizando contenidos que se generan a través de diferentes proyectos, en este caso como son líderes digitales, y pasamos de un curso 100% tutorizado a un curso 100% online. Es decir, eh, prescindimos del tutor porque entendemos que de esta forma bueno, tendremos una mayor llegada a muchas más personas y además está todo en lectura fácil. Eh, bueno, esto es un poco el rediseño de la plataforma. ¿no? Aquí, bueno, lo podéis ver, una, una plantilla que es la que estamos aplicando y como veis, bueno, pues es mucho más sencillo. Me da una información ya de cada uno de los cursos y una vez accedo. Eh, voy a tener una información del curso, vale, voy a tener pues, eh, quién lo hace, qué objetivos tiene, a quién se dirige, un vídeo explicativo, facilitar a lo máximo posible eh, la usabilidad de esta parte de la plataforma. Y luego por otro lado, lo que os comentaba, tenemos el diseño e implantación de, del curso, ¿no? que viene, viene heredado de alguna manera de líderes digitales, y como veis, bueno, es un curso que se completa en aproximadamente unas 5 o 6 horas, ¿vale? Es aproximadamente una hora por, por, por cada uno de los módulos y consta de, de estos módulos, el uso de internet, eh, una ventana al mundo, el segundo módulo que sería videoconferencias y chats, eh, bueno, que tocará toda la parte de Zoom, toda la parte de, de Teams... Luego tenemos eh, las principales redes sociales, haciendo eh, especial hincapié también en la parte de LinkedIn, no para toda la parte de empleo, eh, como es la plataforma que más se pega quizás no la parte de profesional y de empleo. Bueno, pues se ha hecho un capítulo específico de LinkedIn, aunque se tocan el resto de redes sociales. También toda la parte de correo electrónico, eh, tanto de Outlook como de Gmail, es decir, cómo generar un correo electrónico, cómo acceder, cómo enviar un email, cómo adjuntar un archivo, etcétera, etcétera. Toda esta parte sí que entendemos que es mejor, o sea, que con el tiempo probablemente y con las encuestas que se hagan a posteriori nos ayudará bien a incidir más, a crecer más en algunos de los temas que tratemos y a mejorar probablemente algunos contenidos pues, que nos entiendan, etcétera. ¿vale? Y por último, sí que no queríamos dejar fuera de esta formación la parte de mobile, entonces toda la parte de descarga de aplicaciones, ¿no? Como hablábamos antes, cada vez se utiliza más y quizás tengas Outlook en el móvil. Bueno, pues cómo descargo la aplicación, ¿no? Cómo se utilizan las tiendas tanto de, de, para teléfonos eh, de iOS como para teléfonos Android, ¿no? Pues también ver cómo, cómo funciona toda esa parte. Eh, voy a acceder a uno de ellos, ¿vale? Para que podáis ver eh, pues, un poco el contenido y cómo está diseñado. Vale, bueno, aquí veis que ya está es decir ya tenemos todos los módulos preparados y en el momento que tengamos el rediseño de la plataforma de formación eh, vamos a meter el contenido y se abrirá para, para todos para, para, todo, para, todo, para cualquier persona y desde la red de comunicación y demás bueno pues se lanzará un poco la, todas las comunicaciones ¿no? de esta parte la difusión entonces bueno como, como veis es muy sencillo es decir al final la navegación muy sencillo está todo en lectura fácil, Vale, aquí me va explicando, bueno, la bienvenida, ¿vale? pues, eh, ¿qué vamos a aprender? Pues por qué nos sirve internet, aparatos, eh, cómo hacer una búsqueda, ¿vale? Eh, cuando navegamos por internet, bueno, aquí vemos que tenemos toda la información, ¿vale? De una manera muy sencillita, como veis, ¿vale? Y muy completa. Aquí, bueno, veis que hay 10 módulos diferentes en el segundo capítulo. Hay seis capítulos, que sería el primer tema. O sea, hay mucha información pero de una manera, vale, pues aquí clic para girar, bueno, me da dando toda la información, vale, este, estos contenidos ya os digo que estarán en breve, me va diciendo en todo momento dónde estoy, además va a tener, eh, si me voy mañana vuelvo sigo desde donde me he quedado, vale, va a tener en qué punto estoy, en qué punto lo he dejado, cuál es mi grado o, o mi, mi porcentaje de, de cumplimiento, ¿no? O de, o de de completar el curso, eh, también con un, un sistema más facilitado en la parte interna de nuestra plataforma de formación y bueno esta es la primera que sería eh, el curso que vamos a sacar, sacaremos más cursos de algunos temas más concretos en, en, en lectura fácil y luego otros de brecha digital o de algunas herramientas probablemente para profesionales que no estén en lectura fácil. Vale, pero bueno, aquí se ha hecho un esfuerzo importante y ya os digo que este curso, esperemos, no, no tardan más de 15 días en, en ponerlo a disposición ya de, del movimiento asociativo. Vale, bueno, aquí como veis es bastante, es bastante completo y tiene, tiene muchísima información. Fijaros que voy todavía por el capítulo 3, ¿vale? O sea, tiene mucha información, pero bueno, va dosificada y explica absolutamente todo. Vale, Entonces, bueno, eh, voy a detener vale Este sería la parte de formación en brecha, voy a pasar porque si no vamos un poquito ya pillados de tiempo y ahora os voy a dejar con, con mi compañera Valentina Lara que nos va a mostrar un poco otra de las iniciativas que es el, el CRM y uso de herramientas para mejoras en las comunicaciones y bueno ella es la responsable, la conoceréis casi todos, de relaciones institucionales de plena inclusión España. Así que nada, adelante Valentina, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Eh, bueno, yo os voy a contar la experiencia en eh, la implementación del CRM en nuestra organización. Como os ha dicho Rafa, pues yo soy Valentina eh, Lara. Hago, formo parte del, del equipo de comunicación y bueno, entre todos, ha, ha sido una tarea colectiva ¿no? la implementación de, de esta herramienta. Voy a compartir un momento, pantalla. CRM, uso de las herramientas para la mejora de comunicaciones. ¿no? Eh, tal vez a, a todas o a todos eh, les suene este, tema, este término, pero quiero como, como, eh, hacer un, una pequeña definición ¿no? para ubicarnos un poco en, en, en el escenario. ¿Qué es un CRM? ¿no? Es, una, es una plataforma de gestión de las relaciones eh, con los usuarios que permite organizar de una manera conjunta o integral los servicios, la información y las comunicaciones que se envían ¿no? o que se ofrecen. Eh, en este sentido, ¿qué podemos hacer eh, con un CRM? Pues gestión y actualización de datos, seguimiento de la relación con, los, con las personas usuarias, personalización y automatiz automatización de la información y esto es un un aspecto muy, muy, muy importante, y segmentación por intereses de las comunicaciones. ¿no? Pues eso es lo que es un CRM. Antes de implementarlo, ¿cómo lo hacíamos desde, desde el equipo de, de comunicación o desde plena inclusión? Eh, bueno, se me la he saltado. Eh, ¿Cómo lo hacíamos antes? Pues de una manera muy... Eh, manual digamos, eh, y muy intuitiva. Teníamos una base de datos que se había estado alimentando durante muchos años a través de la revista Voces o a través del de boletín de, de Planeta Fácil, que si no los conocéis os lo recomiendo y lo puedes, eh, os podéis también suscribir para recibir la información. Y eh, se había estado alimentando de eh, los registros de los eventos presenciales. ¿No? Entonces teníamos una base de datos muy robusta con muchos contactos, pero de estos contactos solamente teníamos eh, los correos electrónicos, entonces no sabíamos eh, quién estaba detrás realmente eh, de esta gran base de datos. Y se utilizaban sobre todo los registros para, de los eventos presenciales, se utilizaban para enviar eh, documentación e información puntual. Después del evento, información relevante que tuviera que ver con ese tema o en, en algunos casos la evaluación de satisfacción de, del propio evento, ¿no? de los contenidos, de la organización. Entonces, eh, con este escenario, claro, teníamos la duda de si estos datos, esta base de datos estaba actualizada y realmente era efectiva la comunicación que estábamos haciendo. ¿no? Nos dimos cuenta que no teníamos una estrategia para, re, para construir una relación más profunda con las personas que asisten a nuestros eventos o descargan nuestras publicaciones o consultan nuestra información. Eh, aquí entonces empezamos a buscar eh, soluciones ¿no? y herramientas que nos permitieran eh, identificar o refrescar nuestra base de datos. Y que nos pudieran ayudar a construir esa relación efectiva con cada persona. ¿no? Y después de consultar varias eh, aplicaciones con la ayuda de, de Rafa, eh, vimos eh, pasamos por varios eh, CRMs tratando de, de identificar también cuáles eran las posibilidades que nos brindaban y cuáles eran nuestras propias necesidades para que pudiéramos... Eh, aplicarla también de una manera eh, efectiva, ¿no? que, que nos diera realmente lo que, quisiera, lo que queríamos conseguir. Nos decantamos al final por utilizar SafeForce y, y nuestro primer paso en esta implementación eh, con esta herramienta, aparte pues de eh, tratar de entender, introducirnos en esa nueva lógica de, de la comunicación que es totalmente diferente, fue... Tocar la puerta, esa base de datos que teníamos, que habíamos construido durante muchos años y decirles, hola, estamos aquí, queremos conoceros mejor, regalarnos un minuto. ¿no? Y a partir de ahí y de, y de iniciar ese proceso con Salesforce, lanzamos los primeros cuatro meses eh, de implementación del CRM, la campaña Queremos conocerte mejor para que pudiera arrojarnos la información eh, de las personas que estaban recibiendo nuestra información. Entonces, queríamos saber qué les interesaba, que cuáles eran los temas que realmente eh, les interesaban y querían eh, leer, cuál era su perfil eh, y cuáles eran sus intereses de participación. Muy importante. Entonces, eh, con esta campaña eh, logramos Actualizar la base de datos, depurar, depurarla e invitar a nuevas personas a que se unieran a la gran familia de plena inclusión. Entonces, ampliamos también esa base de datos e iniciar, como os contaba, una nueva dinámica de comunicación personalizada y automatizada. ¿no? Eh, aquí os estoy eh, compartiendo en pantalla el ejemplo del formulario que utilizamos para la campaña en la que preguntábamos a través de este breve eh, formulario base, eh, datos básicos y temas de interés, los temas de interés en los que nosotros eh, desde Plena Inclusión nos, eh, nos especializamos como atención temprana, empleo, educación inclusiva, accesibilidad y eh, de manera muy breve pues preguntábamos estos intereses para poder empezar a perfilar eh, los diferentes eh, usuarios que estaban interesados en nuestra información. De esta campaña eh, nos apoyamos también en las redes sociales, no solamente a través de, de la base de datos eh, con la que iniciamos. Y, y fue una apuesta muy interesante porque dio comienzo a, eh, a esta nueva lógica y y también eh, a iniciar eh, un nuevo proceso de segmentación ¿no? de cada persona nos decía sus intereses y les hacíamos llegar en correspondencia pues la información que necesitaban entonces empezamos a segmentar por ejemplo en noticias e información en lectura fácil en temáticas específicas y según el interés de participación o sea si las personas están interesadas en formación o están interesadas en eventos o están interesadas en recibir publicaciones. Saber qué les interesa a, a las personas y cómo quieren participar nos da la, la posibilidad de enviar solo esa información. ¿no? Entonces eh, fue muy importante porque eso nos permitió saber dónde tenemos que incidir más, dónde, qué información tenemos que trabajar más para ofrecerla y construir una relación de confianza con cada persona usuaria. ¿no? El, el, el hecho de que nos den información de sus intereses, de su perfil, pues crea también eh, una relación de confianza que, a que tenemos que re, eh, corresponder. Eh, el resultado de esta campaña ha dado resultados muy positivos que se refleja también en el nivel de participación en los eventos, en el nivel de interacción, y en el nivel de descargas de los documentos que enviamos. Es muy importante porque pues, todas y todos vivimos en la saturación de información, de correos, de mensajes, y aplicar una herramienta como estas nos permite saber quiénes son nuestros interlocutores y ofrecer justo, justo lo, que, lo que quieren y les interesa. ¿no? Únicamente eso, ser más asertivas. Entonces, eh, ¿cómo ha transformado el uso de esta herramienta en nuestra comunicación? ¿Qué hemos incluido? Una de las, dos, digamos, de las dos novedades que quería compartiros era, por ejemplo, en nuestra agenda de eventos. Eh, si entráis en nuestra web y, y ponéis la agenda, vais a ver que todos nuestros eventos, desde el, eh, que empezamos la implementación del CRM, eh, se ha incluido un formulario. Este formulario está conectado directamente con nuestro CRM y lo que hace es alimentar el, el CRM si la persona no está en nuestra base de datos y si está en nuestra base de datos, empezar un seguimiento. ¿no? Eh, en, este, en este formulario que está conectado con el CRM se inicia como todo un camino de, la, de comunicación. Aquí quería eh, enseñaros este camino de, interno ¿no? que, que va por detrás del CRM para que trata, pudierais haceros una idea de, de, de todo lo que hay detrás. Entonces, eh, por ejemplo, en un ejemplo de, de un evento, hacemos un segmento, en este caso eh, el evento de pictogramas, hacemos un segmento de las personas que están interesadas en accesibilidad le decimos al CRM que nos haga una invitación a estas personas al evento y aquí empieza un viaje. ¿no? Las personas que, se que llegan a la web y se inscriben en el formulario inician el camino eh, de la derecha, luego el día del evento reciben un recordatorio con el enlace para conectarse y en algunos casos, aquí, bueno, aquí está terminar, pero en algunos casos reciben o el correo de evaluación o reciben un retorno de, de documentación interesante que haya sido resultado de este evento. En el caso, digamos, de que en, el primer, en la primera invitación no, se, no hayan mostrado un interés por este evento, a los cinco días eh, tenemos la posibilidad de enviar un recordatorio con información de valor para logra, lograr lograr captar su, su interés y que, y que nos acompañen en el evento y eh, una vez si se inscriben se añaden a la lista de, de asistentes y si no pues terminar digamos el, este viaje de la comunicación todo este proceso se hace automatizado entonces nos da la posibilidad de poner tantas posibilidades como eh, nosotros queramos tantas acciones como nosotros queramos eh, nos da la posibilidad de añadir eh, correos específicos para las personas que eh, hayan interactuado de alguna manera o que hayan eh, mostrado un interés y no hayan terminado de completar su formulario. O sea, da muchísimas posibilidades que nosotras todavía estamos explorando. Eh, mi compañera os va a poner el enlace de la agenda eh, de nuestra web por si queréis verlo y, y podéis ver también, pues, el, el correo de confirmación que os llega, eh, el enlace que os llega también el correo recordatorio el día del evento, que es de mucho valor porque permite un seguimiento de, de las comunicaciones y de la invitación inicial que, que se hace para cada, para cada evento. Luego, eh, dentro de los aprendizajes, llevamos casi un año justo eh, con la implementación del CRM. Y, y es verdad que ha sido un proceso que, nos, eh, que ha sido muy valioso, pero que también eh, ha sido bastante complejo, sobre todo al inicio. Eh, digamos que eh, en el proceso de comunicación... De, de cada uno de los eventos, de cada uno de los boletines, de cada una de las piezas que tenemos eh, de difusión, se hace mucho más eh, complejo, tiene una exigencia mayor en todos los detalles, tiene más correos, digamos, un viaje de comunicación que tiene muchos elementos y eso al final en el día a día como que pues lo complejiza, ¿no? Pero, pero el retorno y, y el valor añadido y, y también como el cariño que se le pone a cada uno de los eventos y a cada una de las eh, campañas de difusión, por decirlo de alguna manera, eh, es muy importante. Luego otro de los, de, de, de los eh, aprendizajes o, o, o de las dificultades, por decirlo de alguna manera, ha sido eh, la curva de aprendizaje. Eh, entrar de nuevo en, en una herramienta que tiene un lenguaje totalmente diferente, códigos, HTML, eh, plantillas, asusta bastante, ¿no? Y claro, veníamos de, de, de unos procesos totalmente manuales e intuitivos y esto, eh, claro, fue lanzarnos a la digitalización absoluta, a la automatización y nos, nos costó. Y eso eh, también generó pues eh, una resistencia, ¿no? Eh, es un lenguaje complicado que al final a base de irlo probando, ir ensayando, ir, ver cómo, ir viendo cómo funciona, pues eh, aprendes a hablar el mismo idioma. ¿no? Luego eh, te das cuenta en los resultados y en las posibilidades que tiene de evaluación de todas las acciones que haces que realmente ayuda o aporta para consolidar la, la tarea que tenemos desde comunicación y un poco desde el marketing para amplificar eh, el impacto de nuestras comunicaciones. Seguimos eh, en la implementación de, del CRM eh, aprendiendo con un proceso continuo de actualización, un aprendizaje, porque es eh, de todos los días. ¿no? Todo, tiene tantas posibilidades que nosotros creo que estamos en en un 30% de las posibilidades que tiene y, y debemos explorarlo todavía mucho más y seguir evaluando eh, con el retorno que hay de información, eh, de, de impacto de todas las comunicaciones, de clics, de personas que se conectan, de diferentes intereses y demás, eh, seguir evaluando el trabajo y el impacto que se tiene para redireccionarlo si hace falta. Este ha sido así en, en un gran resumen, eh, digamos, el, la experiencia que hemos tenido desde Plena Inclusión. Eh, no quería enseñar cosas muy técnicas, más experiencial, y, y bueno, simplemente destacar el valor, realmente, que, que a pesar de que al, eh, al comienzo siempre cuesta un poco más eh, ponerlo en marcha, eh, el valor y el retorno eh, que ha tenido poder hacer esta establecer esta relación de confianza con todas las personas eh, usuarias ha sido y sigue y seguirá siendo eh, muy muy importante y permitirá sobre todo eso poder llegar a más personas y ampliar como el impacto que de las comunicaciones que, que enviamos Vale, muchas gracias Valentina. Eh, vamos un poco ya justos, ¿vale? Vamos a ver, eh, bueno, la última experiencia que, como os comentaba, ¿vale? Una de las iniciativas que es muy importante es tener red, es decir, eh, ser capaces ¿no? de tejer esas redes que tenemos en otros proyectos, en otros programas y no tenemos ¿no? en el ámbito digital. Y, y Igual de importante que es las redes a, a nivel federativo. Con la confederación, igual o más, yo creo, importantes, es el tener estas redes de, digitales para canalizar la demanda y ser capaces ¿no? de, de difundir aquello que se hace con las entidades. Y para ello, bueno Eva Martín eh, nos va de Castilla y León, de Plena Inclusión Castilla y León, nos va a mostrar bueno la red T digital que desde, desde eh, Plena Inclusión Castilla y León han, están impulsando y, y, bueno, y que es un, un éxito. Así que nada, adelante Eva, cuando quieras. Bueno, pues buenos días y, y muchas gracias por, por contar con nosotros y animarnos a contar esta experiencia que, que espero que sea útil para, para todos porque a nosotros nos, nos está resultando útil. Ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Pues eso, para nosotros la, la transformación, la transformación en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito digital, pues nos parecía fundamental que fuese de la mano de, de la creación de una red. O sea, creemos que la transformación no es posible si no involucramos a todas las personas que participamos en la federación para tener en cuenta la realidad de cada, uno, de cada una de las personas, especialmente en una comunidad tan extensa como la nuestra y con realidades tan diversas de, de, pues de una entidad grande a una entidad pequeña, del ámbito rural al ámbito urbano. Por lo tanto, la red tiene más sentido en este caso más, en, más que en cualquier otro. Es verdad, como decía Rafa ahora, que es una red, es la más joven que tenemos en la federación y ni siquiera ha cumplido un año, la creamos en junio del año pasado. Y la importancia que damos a la gestión del cambio es contar siempre con las personas que van a estar en estos procesos de transformación para captar para analizar eh, qué percepción tienen tanto de lo que se ve de lo, de lo que contamos de como en reuniones como estas de lo que se ve de las conversaciones que tenemos y cómo nos comportamos ante la la digitalización como de aquello que no vemos a simple vista, pero que gracias a este trabajo en red sí que percibimos pues, esos temores, esas resistencias al cambio, esos miedos, esas frustraciones que siempre llevan consigo una transformación y cuando tiene que ver con todo lo relacionado con, la, con las nuevas tecnologías, pues el desconocimiento... Y la saturación de la cantidad de cosas que hay hace que provoquen a veces un rechazo. Por lo tanto, la creación de... O sea, nosotros no entendíamos iniciar un proceso de transformación digital sin incorporar una red que, que fuésemos de la mano. Porque siempre tener claro que, que todo lo que tenga que ver con la transformación digital tiene que estar al servicio de las personas, analizar... Para qué necesitamos, para qué necesitamos la, la, la digitalización en cada una de las personas y en las organizaciones. ¿Qué, qué, qué nos puede ayudar todos estos procesos a mejorar nuestro trabajo en las, en las organizaciones? Entonces, eh, cuando empezamos el proyecto de transformación digital, que yo creo que lo habéis estado viendo eh, a lo largo de la mañana y, y yo no he podido estar, me he incorporado eh, con la intervención de Valentina, entonces no sé si repetirá alguna de las cuestiones que se hayan tenido, que, que hayáis citado vosotros, pero bueno, el, el, el proyecto de transformación digital en Castilla y León, pues yo creo que tiene muchos elementos comunes con con el proyecto de transformación digital de plena inclusión. Entonces, el objetivo de este proyecto era adaptarnos a los retos y cambios que demanda nuestro entorno, pero siempre con esa perspectiva de al servicio de las personas y al servicio de las entidades. No porque el sector, no porque haya nuevas herramientas, nos tengamos que sumar a ellas sin ningún sentido, sino siempre cruzando qué demandas hay, qué necesitamos y qué respuesta tenemos digital hay para llevarla a cabo. Aprovechar las oportunidades técnicas, que volvemos otra vez a ese cruce, creo que muchas veces no conocemos todas las soluciones técnicas y esta red es lo que pretende ser un, un, un cúmulo de conocimientos, de, de novedades técnicas para irlas cruzando con las demandas que tienen cada una de las entidades y la de las personas. Conocer todas las financiaciones y oportunidades que hay para irnos modernizando, para irnos digitalizando. Convertir a la digitalización en un aliado y no en una carga. Eh, y yo creo que después de estos, de estos dos años en los que nos hemos eh, visto obligados a estar continuamente con con reuniones online, con, con webinar, eh, vemos cómo la digitalización, cómo los pequeños cambios nos ayudan notablemente a nuestros proyectos de vida. Reforzar la eficacia, la competencia y la conectividad entre nuestras entidades. También hemos visto eso que eh, estos años no nos hemos visto presencialmente tanto como nos gustaría, pero hemos estado más conectados. Eso ha ayudado a una transferencia de conocimiento brutal que eh, antes no teníamos. Entonces, a, a aprovechar todas esas oportunidades y el estar en todo el territorio, el tener esta red que, que son como esponjas que están continuamente captando demandas y necesidades con eh, oportunidades técnicas, hace que nosotros podamos ser esas entidades tractoras en el ámbito de la discapacidad. Es decir, que nosotros aglutinemos todas las necesidades para impulsar y buscar soluciones al servicio de cada persona o de cada entidad. Entonces, ¿cómo trabajamos en, en T-Digital en esta red? El objetivo común cual tiene muchos elementos comunes con las redes históricas que tenemos en la Federación de Familias, de, de Salud de ocio. Entonces, es compartir información y novedades sobre transformación digital. ¿Qué ocurre? Que la transformación digital en muchos casos estaba diluida porque no sabemos muy bien qué es y nadie tomaba las riendas de la digitalización. Pero cuando nos hemos, cuando crea, constituimos la red y empezamos a preguntar todo lo que teníamos hecho o todo lo que se hacía, nos dimos cuenta que, que ya teníamos un camino andado. Entonces, ese compartir la información que está haciendo cada uno ayuda a, a avanzar mucho más. Facilitar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas, como en cualquier otra red de trabajo. Contrastar propuestas e ideas que ayuden a desarrollar el proyecto de manera compartida y útil. Unir eh, nuevas ideas con utilidad, Volvemos otra vez a lo que decíamos antes, eh, analizar qué necesitamos y qué oportunidades digitales tenemos. No nos subamos al carro de la digitalización porque sí, porque está de moda, porque hay herramientas chulas. si no responden a unas necesidades que tenemos. Cuanto más eh, sincronía haya entre ambas realidades, más nos facilitará la vida. Y consolidar la red, consolidar la red de profesionales para que vayamos adquiriendo ese conocimiento en digitalización conjunto. Entonces, en, este, en estos 10, 11 meses de, de existencia de la red, ¿qué hemos hecho? Pues seguir el plan del proyecto de transformación digital en el que estamos inmersos, a través de charlas inspiradoras, para hacernos reflexionar, para, todos, para que todos los miembros de esa red tuviésemos los mismos criterios a la hora de... Pensar qué es eh, transformación digital, qué no, no es, qué necesitamos. Entonces, a través de esas charlas inspiradoras nos ha servido para abrir la mente y sobre todo para tener un, una visión muy, eh, muy amplia de lo que necesitamos y de todo lo que hay y nos puede servir. Hemos trabajado también en talleres de diagnóstico para ver cómo estamos cada una de las entidades. Y eh, de forma más concreta hemos tenido un monográfico sobre ciberseguridad, que era una de las demandas que tenían nuestras entidades, y la elaboración de unos materiales para ponerlos en práctica. ¿Quién es el perfil o qué pensamos nosotros cuando lanzamos la convocatoria de, de la red, de profesionales de, de la red de digital? Pues creíamos que tenía que ser alguien con una visión global para poder Dar soluciones globales y transversales, ya que la, la digitalización es muy transversal, no es solo de un departamento, no es solo de un grupo de personas, sino que tiene que ser alguien que tenga esa visión global y transformadora. Y también que esté abiertas, abierto o abiertas a competencias digitales. Y siempre que fuese alguien con inquietud para mejorar el trabajo, motivado para nuevos proyectos, que estuviese que relacionado con la digitalización, que su desempeño profesional estuviese relacionado con la tecnología o que esté en proyectos innovadores de la entidad. La verdad es que cuando lanzamos la convocatoria, nuestras entidades eh, nos llamaron muchas veces Es que no tenemos a nadie que tenga un perfil eh, en competencias digitales y obviamente nadie tiene solo ese perfil, sino que de forma e transversal puede ser que lo, que, lo, que lo desarrolle o que quiera desarrollarlo. Entonces, ante esta petición de profesionales para trabajar en red, el resultado fue este. Nuestro equipo está formado por 21 personas. Eh, con, con perfiles y visiones muy distintas. Hay un gran número de personas que pertenecen a los departamentos de comunicación por todo lo que, ha, con lo que, han estado, lo que habéis estado diciendo eh, vosotros, que está muy ligado a cómo ir mejorando en cuestiones de comunicación, en presencia social, en esa reputación online que cada vez está, está, es más necesaria eh, para, para nosotros. Pero también, aparte de los compañeros de, de comunicación, también hay gerentes que tienen esa visión global de lo que necesitan y de lo que quieren y de lo que, eh, a dónde tenemos que ir. También hay directores de área que dan también esa visión, pero conjugan la realidad del día a día de las personas y de las familias. Hay psicólogos que tienen una atención directa con las personas con discapacidad y con las familias e identifican muy bien qué necesitan y qué problemas o qué barreras encontramos a la hora de emprender nuevas acciones, como, como hacer todo de forma online, cuando veníamos de una forma muy presencial, desde cosas tan concretas como puede ser una inscripción que siempre se había hecho de forma presencial y ahora la hacemos de forma online, y informáticos que nos dan esa visión más aterrizada de lo que se necesita. Entonces, este equipo de profesionales da una visión completamente eh, da una visión muy amplia porque cada uno de ellos eh, nos aporta la información de las necesidades muy concretas que puede ser de lo que necesita una persona para comunicarse, porque tiene muchas necesidades de apoyo en la comunicación, hasta eh, cómo eh, desarrollar los procesos de digitalización dentro de su entidad para facilitar la facturación, la relación con las familias, la relación con los proveedores... Todo eso nos da una visión como muy, muy, muy completa de las necesidades que tenemos. La ubicación de los... ¿Dónde estamos? Esta red está formada por 17 entidades, aunque os había dicho hace dos minutos que éramos 21 profesionales. ¿Por qué? Porque en algunas entidades hay varios roles profesionales que forman parte de la red y que nos enriquecen unos con otros. Y, como veis, de estas 17 entidades están en todo el territorio de Castilla y León, de las cuales, aunque hay muchas asociaciones que tienen servicios, centros y recursos, tanto en el medio urbano como en el medio rural, eh, hay 20, el 9, 29% de estas entidades son íntegramente eh, entidades que están en el medio rural. Entonces, eso también nos sitúa muy bien en qué necesidades tienen cada, cada una de las entidades que forman el esta red. Entonces, con, con esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué ventajas tenemos? Pues tener una fotografía como muy realista de las necesidades que tienen cada una de nuestras entidades y en qué líneas de trabajo tenemos que, que trabajar. Que de ninguna manera sería posible si en, aquí en la federación solo tres, cuatro personas que estamos metidas en el proyecto de T digital. Eh, fuésemos quienes tuviésemos esa visión desde la federación, lo volcásemos hacia las entidades, nunca las cuatro profesionales de, de aquí de la federación podríamos tener una visión tan completa, tan global como, eh, las diez, como esta red formada por 20 profesionales que nos, dan, nos trasladan sus demandas, sus necesidades, sus puntos de, de interés para poder evolucionar en, en esta línea. Y no sé si, si he ido muy rápido, si tenéis cualquier duda, pues me podéis consultar o, o ahora a través del chat, no sé cómo lo habéis estado haciendo, pero, pero cualquier cuestión, pues estaría encantada de, de resolverosla y os animo a, a constituir redes de trabajo porque realmente es donde, donde nos enriquecemos y donde aprendemos y donde eh, acertamos en el tiro de, de las necesidades que tienen realmente las personas y las, y las familias. Entonces, no sé si me he dejado algo en el tintero, Rafa, o nada, he ido ahí. Mi... Muchísimas, muchísimas gracias, Eva. por Yo creo que queda claro que al final hay una necesidad de, de, ¿no? de, de levantar toda esta parte digital, de, tanto a nivel de experiencia como a nivel de necesidades, para, realmente para lo que hablamos al principio, no son los proyectos generalmente costosos tanto a nivel de conocimiento técnico económico como para no reaprovechar, no, y reutilizar las redes y realmente eh, identificar necesidades reales para, para sí. dar en el clavo, ¿no? Entonces nada, animar al resto a, a, a montar también redes, no, a empezar a, a utilizar toda esta parte de conocimiento digital y a tener en cuenta pues tanto las federaciones como la confederación para estar al tanto de las necesidades de entidades. Y no sé si hay alguna pregunta, creo que no. Vamos en tiempo justo, justo, justo, o sea On que time, total. no se sé, no sé vea si hay alguna, pero creo que no ha habido, ¿no? Que las que ha habido se han resuelto. Sí, se han resuelto en el chat. Vale, no, no, no. Pues, pues nada, pues gracias a todos y todas por, por el día de hoy, vale por vuestro tiempo y nada, deciros que, que los próximos eventos, seminarios y demás los podéis ver a través de la agenda de, de Plena Inclusión, apuntaros para entrar dentro del CRM y, y nada, que un abrazo a todos y muchísimas gracias por la participación out.